Hola a todos, espero que estén súper voy a comenzar hoy a crear una serie de contenidos son los que trabajo con mis alumnos cada día, empezamos por el primero, la posición de espera, mientras la bola esté en juego tenemos que estar activados y en una posición de espera activa, la posición de espera activa es con las piernas semi flexionadas, apoyados en la punta de los pies, en la parte delantera de los pies, la pala delante con los brazos, codos separados del cuerpo, hacia adelante para poder desplazarnos hacia donde tengamos que ir a jugar la pelota que tengamos que jugar. Importante que siempre estemos activados para que podamos, antes que nada, conocer y saber qué es lo que vamos a hacer. Dependiendo de lo que veamos, tomaremos una decisión y ejecutaremos el golpe perfecto. Nos vemos en el próximo Gracias, cualquier cosa, cualquier cosa Comentar